matar a alguien con la con de estas otra vez. ¡Déjame! ¡Me lo hubiera dejado! Yo sí pregunté quién es el STL. la <ríe> que ching va a matar con eso. entonces que sí, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, granada mira, mira, mira, Sí, ahí lanzo humo Hay otro atrás, creo. No hay al frente, hay otro. nearly done for. En el techo, en el techo, en el techo, en el techo, en el techo. Que no me marca. me bajó, bajó.